¡Hola a todos! En esta nueva actualización de MT Lazaros, la 1.5.211105, hemos hecho un montón de mejoras de seguridad y alguna cosa más que os vamos a contar. Una de las novedades que os traemos en esta versión es la posibilidad de forzar el modo aula dentro de uno de los roles. Si entramos en el menú de supervisores, roles y editamos uno de ellos, en la pestaña de permisos, ahora vamos a tener la posibilidad de poner el modo Aula como opcional o ponerlo como forzado. Cuando ponemos cualquiera de estas dos opciones, aquí arriba a la derecha en la varita mágica, vamos a tener la posibilidad de activar y desactivar todos los botones que queramos en nuestro nuevo modo Aula. De esta forma tendremos acceso a nuestras funciones favoritas de una manera muy sencilla. Otra de las novedades que os traemos en esta versión es la posibilidad de cambiar el fondo de los dispositivos para ver información sobre los mismos. Ya sabéis que cuando tenemos el fondo de color verde significa que el filtro por defecto está activado, pero ahora tenemos la posibilidad de cambiar esto. Si nos vamos a este botón de visualizar por estado, podemos cambiar lo que se ve por defecto en los dispositivos. La última actividad, la cámara si está habilitada o no, los filtros de aplicaciones, los filtros de YouTube, etc. De esta forma vamos a poder ver la información que queramos en nuestros dispositivos de una manera muy sencilla. Y si quieres saber más sobre IMT Lazarus, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.